Bueno, bienvenidas a todas y todos a este, a este taller que estamos haciendo virtual gracias a, al acompañamiento de, del territorio de Alcorcón, de la Concejalía de Juventud, del Centro Joven Yolanda González, a Inma, a Fran, a Dolores de Alcores. Eh, yo me presento soy Romina Economistas, y primero les, les queremos agradecer la verdad por, todo, por todas estas gestiones que nos ayudan a hacer para, para lograr esto y, y ir contando un poco más esto de la transformación del emprendimiento a partir de la economía social y solidaria. Así que, Fran, coordinador de Juventud, nos gustaría que nos cuenten con Ima un poco lo que hacen en vuestro territorio. Mucha gente no es de Alcorcón, pero también sirve como inspiración para poder trasladar a otros territorios, ¿vale? Así que, bienvenidas. Y cuando, si tienen preguntas, pueden ir apuntándolas en el preguntas y respuestas en el chat y mencionar si es para alguien específico sin problema. ¿Vale? Así que comenzamos. Muy bien, muy buenas tardes a todos y a, y a todas. Como ha dicho Romina, pues me sumo también a, a los agradecimientos por, por vuestra vuestra asistencia y aunque muchos y muchas no seáis, no seáis de corpón, pero bueno, como dice, puede, puede apuntar nuevas nuevas vías y nuevas ideas ¿no? en el, el contacto con gente que, que no, que no pertenece a tu municipio, que no, de, que no es de tu ámbito. Nosotros y nosotros ahí en... Aquí en la Concejaría de Juventud y en el Centro Joven Yolanda González. O sea, tenemos tenemos varias, varias líneas de trabajo, ¿no? pero una de ellas, y probablemente pues una de las más importantes, es la de colaborar con distintas, con distintas asociaciones del municipio, con distintas asociaciones locales. O sea, son del más diverso tipo. Hay scouts, hay artistas, pero hay una especial que nos acompaña hoy y que viene representada por Dolores, que en la línea de economistas de Economistas sin Fronteras, eh, trabaja, trabaja y bueno, en, este, en, esta, en esta historia de la economía social, social y solidaria, que, bueno, lo que, que nos enseña también, en, entre otras cosas, que podemos construir comunidades prósperas sin que, por ello, eh, no dejen de ser ni, ni justas, ni cohesionadas, ni mucho menos sostenibles. ¿no? Alcores, eh, de hecho, tiene un espacio allí, permanentemente, en el Centro Joven Duranda González, donde se reúnen y, y trabajan, y yo creo que ahora voy a pasarle el turno a, a Dolores, lo podrá, lo podrá explicar con más, con más precisión y con, y con más amplitud también. Adelante, Dolores. Buenas tardes, y repito la gratitud a todos los que estáis ahora detrás de la pantalla, y felicitaciones a al Centro Joven de Alcorcón y a Economistas sin Frontera, con los que colaboramos desde hace muchos años, tanto con economistas como con el Centro Joven, que nos deja un, un espacio. alcores es una asociación, está escrita en la Comunidad de Madrid, pero trabajamos en lo local, en Alcorcón, somos del Ayuntamiento de Alcorcón. Y nuestro objetivo es promover y difundir eh, alternativas económicas una economía distinta, que es la economía social, solidaria, sostenible. Está incluida en una serie de redes, REAS, que es la red de economía alternativa, social y solidaria, el mercado social de... de de Madrid. Eh, funcionamos desde hace siete años, siempre con el apoyo de, de, de economistas el Centro Joven y, y nuestro, nuestra función es sobre todo colaborar y cooperar y crear redes. Nos consideramos conectores, conectamos eh, para crear redes y para difundir en lo local, repito, en Alcorcón, estas alternativas. Por ejemplo, eh, todo lo que supone esta economía alternativa, que tiene muchos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de las energías, pues apoyamos y difundimos lo que es cooperativas de energías renovables, como son energía, eh, cooperativas de cuidados tan importantes, se han demostrado en estos días, hay dentro de REAS y del Mercado Social de Madrid, Senda de Cuidados, que se dedica a, a esto, o el reciclaje, el reciclaje de aceite usado, otra asociación como es el Olivar, que trabaja también por la inclusión social de, de chicos y chicas en riesgo de, de exclusión. Pequeños comercios de la localidad de agroecología, un grupo de consumo que desde hace siete años uno de nuestros compañeros... Perseverante y has resistido eh, para poner en contacto directo a los productores de proximidad con consumidores de Alcorcón. Todo esto y mucho más, pero no me puedo extender, es un, una lucha por cambiar las cosas y, y nuestra función, lo que hacemos es difundir eh, y apoyar todas estas entidades, asociaciones, empresas cooperativas que trabajan tanto, tanto, con tanto esfuerzo resistiendo contra el viento y marea por cambiar, por cambiar las cosas. ¿Y cómo hacemos esta promoción? De dos maneras. Una manera es la más sencilla, desde redes, y la otra, la más próxima y la más cálida quizás, es con talleres que realizamos eh, con... Con otras entidades, con asociaciones que nos lo piden y, sobre todo, últimamente nos estamos centrando con los jóvenes, que son los que tendrán que dar el cambio. Entonces, necesitamos talleres en donde mostramos todo esto a, a jóvenes de institutos o de FP para que y ellos trabajen, se implican, lo conocen, porque esta alternativa es desconocida para muchos, o sea, vivimos en un mundo unicolor y hay muchos colores. Entonces, bueno, y nos integramos, nos integramos en nuestra localidad. Como decía Romina, lo que se hace aquí en Alcorcón es replicable en cualquier otra localidad, integrándonos en las instituciones, en el centro joven, en el INEP, en el instituto de, de empleo, en la red de empleo, porque nuestra función es esta, crear redes. Y nuestro principio es colaborar y cooperar, eh, no competir sino colaborar, co cooperar y crear redes de, de apoyo para transformar. ¿Y por qué? Pues, pues sencillamente porque este cambio, esta alternativa, o sea, la realidad nos lo está mostrando, además a gritos, que es algo necesario, absolutamente necesario, y es algo mm, posible. Y es algo real que se está, que se está haciendo, que no, es, no está solo en los libros, está en la piel de mucha gente que se está dejando la piel por, por realizar estos cambios. Y esta es nuestra función y estamos encantadas. Llevamos siete años aquí en Alcorcón, y en, en nuestro pueblo, trabajando. Pero esto es replicable, aunque Alcorcón lo llevamos muy dentro, pero podía ser Leganes, Parla, Vizcaya eh, o o San Feliu de Llobregat, lo que fuera, Entonces, todo esto se puede replicar. Y nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Dolores. Inma, ¿quieres...? Eh, sí, bueno, yo quería aportar, eh, sobre todo, eh, de la Concejalía de Juventud, eh, uno de nuestros mayores objetivos es impulsar el tejido social, y hemos empezado desde bueno, casi un año, una cosa así, a establecer un proceso de comunicación con las diferentes asociaciones, sobre todo asociaciones juveniles, como Centro Joven. Que, eh, y lo que se está trabajando mucho es la coordinación y la comunicación entre todas las asociaciones. Y, y se está produciendo algo así muy interesante que es cómo se están conociendo toda, entre todas ellas y cómo se están eh, comp complementando y estableciendo canales de comunicación y de cooperación entre, entre ellas. Y continuamos con ese proceso que yo creo que es muy, muy enriquecedor porque muchas de las asociaciones que existen en el municipio desde hace muchos años ni siquiera se conocían entre ellas y sin embargo ahora están viendo, pues eso, muchas posibilidades de hacer acciones conjuntas. Por ahí quería comentar que había, hay un, una aportación de Margarita Casas que tenía alguna duda porque no le salía la cámara ni se le escuchaba por comentar cómo va la dinámica, <risa> ¿vale? Eh, habíamos establecido, Margarita, que eh, íbamos a estar, cuatro, bueno, eh, cuatro personas como panelistas y que todas las dudas que tengáis, todos los participantes, que podáis eh, anotarlas o ir escribiéndolas en el chat y si queréis además hacer alguna pregunta a alguna de las personas en concreto que, que, no, que nos nombréis, nombréis a la persona que le hacéis la pregunta y luego al final pues vamos contestando. Vale, por eso no sale la cámara ni se escucha a todo el mundo, pero no sé Romina, cuenta a ver un poco si quieres complementar la dinámica. Exactamente, ahora la propuesta es un poco que les voy a contar lo que bien se presenta en el taller de qué es esto de la economía social y solidaria un poco enmarcarla en el contexto, digamos, de España y las experiencias y las redes que hay, y después contarles un poco, introducción de las herramientas que utilizamos para emprender en esta economía, ¿no? que queremos hacerla diferente, y para que vean que es una realidad, trajimos, trajimos, ¿no? Están con nosotras eh, Villa del supermercado cooperativo La Osa, próximamente a abrir en, el, en Madrid, en Tetuán, una experiencia real, que es de, que lleva la economía social y solidaria desde sus inicios. Así que, para que vean, digamos, la, el cuadro de esta formación es un poco marco teórico, ir aterrizando con herramientas prácticas la economía social y solidaria si queremos montar un proyecto desde aquí, y ver cómo se pone en marcha desde empezar con un grupo de consumo hasta hoy por hoy tener una tienda en el centro de Madrid y en pocos meses, semanas, un supermercado en, el, en Madrid donde todas podemos participar. Así que, sin más, y para que esto termine como habíamos planificado, siete y media, y no nos vayamos desconectando y nos podamos solventar todas las dudas y preguntas, comienzo digamos, la presentación, voy a compartir la pantalla. Todas las personas que están presentes hoy, que confirman asistencia, van a recibir la presentación de, de la formación de hoy con todos los hipervínculos y herramientas que voy a ir contando. ¿vale? Y después les puedo contar cómo podemos seguir, digamos conectadas, como bien decía Inma, ¿no? Es una red esto, y queremos hacer otra forma diferente. Así que hago el compartir pantalla. Ahora van a ver todo lo que tengo en el ordenador, así que pido disculpas. Eh, y voy a buscar lo que quiero compartir, que es esto. ¿Ven todos un PDF? Sí. Sí, ¿Sí? me van... Voy a ponerlo en... Digamos... Hay como bastantes cosas en mi ordenador, pido perdón. Así que, Villa, bienvenido. Tenés el micro apagado, pero... <risa> que sí, bien, bien. nada, esto sí... Si... Gracias, Romy. Eh... Así que si cualquier cosa... Cualquier cosa, si alguien quiere participar, eso como dijo Inma, van preguntando, vamos recolectando las preguntas y hacemos un recuento al final, ¿vale? Así cuento todo de una, porque se me hace difícil por ahí seguir las preguntas. ¿vale? Si alguien quiere ir tomando notas, no, después me fijo. Como decíamos un poco, este taller, o digamos, formación así express... De, de, de, de primeros pasos es un, para el emprendimiento para transformación ecosocial y conocer la economía social y solidaria. Como bien decía Dolores, eh, Economistas Sin Fronteras es una organización en el marco de REAS. REAS es una red a nivel estatal que está digamos conformada por más de 500 entidades las cuales están a través de todo España y Reas, Reas Madrid, Reas, digamos, Isla Baleares, Reas Aragón, etc. Y Economistas es una de esas entidades que la conformamos. ¿sí? Y que somos parte, de, después les voy a contar, que es el mercado social de Madrid. También para que vean que la economía social y solidaria no es algo aislado, sino que, digamos, tiene su territorialidad, que es tan importante. Es. Economistas sin Fronteras es una fundación que nació en 1997 a partir de un grupo de profesores y profesoras de universidades de la UNED, principalmente, que querían dar a conocer otra forma de hacer economía, una economía justa, ¿no? porque decían, como bien también decía López, que se conoce solamente un tipo de hacer economía y hay más de esa, hay más formas de hacer economías justas, digamos, que vamos también a contar. Y Economistas sin Fronteras estamos en más ámbitos, digamos, estatal, pero también estamos aquí en Madrid, precisamente, y en Euskadi. Somos 14 trabajadoras y nos dividimos en tres áreas de trabajo. La educación para el desarrollo y sensibilización, que son las que trabajan, digamos, haciendo más lo que es incidencia y en el ámbito universitario. También institutos. La área de responsabilidad social corporativa e inversiones éticas. Que sigan haciendo informes y trabajan, digamos, por un, digamos, visibilizar del sector privado cómo se está haciendo. Y después estamos nosotras, que somos del área de economía social y solidaria, que hacemos más la parte de promoción y llevar un poco más a lo práctico esta forma de, de hacer economía diferente. También hacemos, por eso te colaboramos mucho con Alcores, porque nos dedicamos a hacer la promoción de, de, de esta forma de hacer economía diferente. También, una aparte parte de acompañar emprendimientos, también hacemos divulgación, y hacemos hacemos coordinación de un posgrado y diferentes acciones. Eh, para comenzar, ¿qué es esto de la economía social? Van a ver que vamos a ir pasando de la economía social a la economía social y solidaria, y vamos a tratar de entender los diferentes matices que hay, ¿no? Entre una y otra, y vamos a profundizar más en esta última eh, Para comenzar, creemos importante que como decía, ¿no? Que la economía que, nos, que aprendemos hoy en día es la economía, digamos, convencional, hegemónica, ¿no? Donde, donde prevalece la competencia en vez de la cooperación, que es lo que plantea la economía social y solidaria. Desde sus principios. También, eh, economía nos enseña que se estudian los recursos y es la creación, es a partir de los recursos, que, que, de, digamos, de, la, de los recursos de la producción y distribución, es eso, ¿no? Y no, no hay un cuestionamiento de las necesidades humanas, ¿no? Como que esos recursos tienen que satisfacer las necesidades humanas. Entonces también, desde esta forma de hacer economía justa nos preguntamos cuáles son esas necesidades humanas reales que tenemos que satisfacer. Y acá hay un economista interesante, Max Niff, que te los dejo para que se apunten, que, que pone en cuestionamiento que las necesidades humanas en realidad son las mismas a lo largo de la vida y lo que también son los satisfactores, ¿no? Que podemos tomar una Coca-Cola, que igualmente el agua nos va a sacar la sede, el tema es que nos vende Coca-Cola. Eso también para que lo tengamos en cuenta en el momento de emprender. Que no estamos generando desde nuestras ideas de proyectos nuevas necesidades, y no vamos a tener satisfactores. También entender que, que, la, que la economía que, que nos enseña ¿no? Es como las grandes empresas, ¿no? Como esta forma de deslocalización también, ¿no? De, de globalización y de esta economía diferente que estamos planteando apunta más a la localización, y más teniendo en cuenta hoy con todo lo sucedido con esto del COVID, ¿no? lo importante que fue la lo local, ¿no? cómo resolvió lo local en esta crisis. Entonces también tengamos en cuenta que, que la economía social, la economía solidaria, es una herramienta de solución y contacto con el territorio, ¿no? lo importante que es eso. Y, y también ponemos en en cuestionamiento de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Con la economía que nos enseña, ¿no? No estamos teniendo en cuenta que estamos en un mundo, digamos, de recursos finitos, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, nos dimos cuenta que estamos produciendo, consumiendo por encima de nuestros niveles, ¿no? Y eso vemos que ya es, digamos, que no se puede sostener a largo plazo. Entonces también la economía social y solidaria plantea cómo lo estamos haciendo y qué estamos utilizando, y realmente los tiempos de consumo, los tiempos de de producción, ¿no?, cómo tiene que ser esa organización. Entonces, ahí son debates y titulares que seguramente da para mucho más que este, este poco tiempo. Y unas frases así controversiales que, que me animo a poner, ¿no? que también nos enseñan, es, parece que una empresa sin un jefe es un caos, ¿no? y la economía social y seguridad, vamos a ver que uno de los principios es la, la, la participación democrática y participativa, es de los principios básicos. Y algo que quedó pendiente, que me estoy recordando de, de la, de la diapositiva anterior, es, si es lo mismo empleo y trabajo, ¿no? Parece que también cuando, cuando, cuando hablamos del emprendimiento, que podemos hablar un poco de eso, es eh, ¿cuál importante es definir ¿no? la diferencia entre empleo y trabajo. Y, y nombrando de vuelta a esta crisis que estamos viendo, ¿no? Nos dimos cuenta que el trabajo, el trabajo de los cuidados, el trabajo invisibilizado, fue el que le respondió a, a, frente a esto, ¿no? Y la economía social y solidaria lo pone en valor, lo, pone, lo equipara a lo que es el empleo, a ¿no? esa relación contractual y lo que debe ser uno y otro, dónde ubicarlos. También, este debate que decíamos, no las multinacionales, ¿no? Está, las grandes empresas deben tener libertad para instalarse donde quieran y las condiciones que quieran, puestos generan mucho más puestos de trabajo, es lo que nos enseña muchas veces y vemos que, que es insostenible, ¿no? que, que el beneficio es para pocas y... Y no funciona así, ¿no? Donde vemos hoy por hoy la deslocalización, están cerrando y los puestos de trabajo están yendo y, y no responde a las necesidades reales humanas, ¿no? Que decíamos. Eh, y si y una empresa está para dar beneficios a las personas que han puesto el dinero, la economía social y solidaria no va por ese lado. Plantea que, que los beneficios no son para las personas solas, sino es para la comunidad, ¿no? Entonces... Es interesante porque creo que muchas de estas frases también aparecen en los libros que nos enseñan en economía o en la escuela. ¿no? En, entonces, como decir, hay una, hay una base teórica interesante, que este es el cuadro de Álvaro Porro, que es un, una persona de Cataluña, eh, digamos, que participó en el Ayuntamiento de Barcelona también, y escribió sobre esto de economías transformadoras, que, que menciona digamos, que, que hay estas formas de hacer economía diferente y con diferentes, digamos, eh, objetivos, y, con, digamos, un, y pone digamos en cuestión de cómo se hacen estas economías, ¿no? Cuál es el compromiso social y ecosocial que tiene estas economías, y cómo es un funcionamiento jerárquico. A partir de estos dos ejes, las ubica. Y precisamente eh, las ubica, digamos, de, de este compromiso que tiene con referencia a las estructuras de poder, ¿no? Vemos que la economía convencional es totalmente, digamos, piradial, y por eso no se encuentra aquí, ¿no? De, no es una economía transformadora, y, y la parte horizontal, ¿no? Hace referencia a, a esto, qué impacto social ecológico tiene la actividad productiva, ¿no? De esta economía. Y las clasifica como transformadoras por, digamos, tres criterios, ¿no? Que están desarrollando un nuevo paradigma, marco conceptual, o sea, se están estudiando, que también tienen una vocación de movimiento social, y que influyen en la sociedad, ¿no? y que empiezan a, a entrometerse en el ámbito público y político, y, y también, digamos, un tercer criterio que es que realmente empiezan a haber experiencias sobre estas formas de hacer economía, que son, digamos, llevadas a las prácticas. ¿Vale? Si sí, estoy yendo muy rápido alguien que me, que me pare, porque sé que mi acento argentino a veces es, Miento argentinadas, así que me decís, porque no se me pega el acento, pero... Vale. Y entonces, por ejemplo, menciona ahí a diferentes tipos de economía. Vemos a la, a la economía, por ejemplo, social y solidaria, que la economía social solidaria, se puede decir así brutamente, si me escucha una persona teórica por ahí me, me regaña, pero es, aquí en Europa es una mezcla entre la economía popular latinoamericana y la economía, digamos, cooperativista europea, ¿no? Y se puede ver que tiene, digamos, una estructura democrática bastante potente por donde está ubicada, y tiene un compromiso fuerte en lo, en lo que es, digamos, con la conexión con la comunidad, ¿no?, ecosocial. Pero si vemos, por ejemplo, la economía cooperativa, que está por encima, vemos que lo que es interesante es que son las cooperativas, que hay ahí como, digamos, matices, si algunas veces las cooperativas que son forma jurídica dentro de la economía social y solidaria, pero la economía cooperativa a veces no es una cooperativa agraria que una cooperativa, digamos, de consumo, o etcétera, entre sus valores y principios tienen, digamos, al compromiso ecosocial. Y son democráticas participativas. Pero la economía social a veces, como decía antes, no incluyen solamente al cooperativismo, sino incluye otras formas jurídicas o otras formas que no son necesariamente jurídicas. Y lo voy a extinguir con lo que son las economías comunitarias. Las economías comunitarias a veces... Son, no son formas públicas, sino son soluciones que, digamos, de la misma digamos, sociedad, ¿no? de la sociedad civil, que han solucionado una problemática. Por ejemplo, lo que son los grupos de consumo, o los grupos de crianza. Entonces, se puede ver el nivel horizontal que tienen de toma de decisiones, y el compromiso, digamos, ecosocial a su máxima potencia. ¿Por qué? Porque están solucionando inconvenientes o problemáticas que no se están respondiendo. Entonces interesante también ahí ver, o sea, esto da para larguísimo, lo que es, por ejemplo, la famosa economía colaborativa, ¿no? Que hoy por hoy había nacido con un objetivo, y, y esto de economías de plataforma, vemos que son, terminan siendo jerárquicas y sin, digamos, conexión con lo que es, digamos, lo, lo ecosocial, ¿no? Y lo podemos ver muchas, y lo mismo que sucede hoy por hoy con estas aplicaciones de Globo o Airbnb, ¿no? Vemos también cómo se comportaron con la crisis. ¿no? Así que, eso un poco así marco teórico, ¿vale? Como decía, la economía social, social, no economía social y solidaria, vamos a hacer una distinción, la primera distinción grande es que, la economía social a nivel España sí existe un marco ley, que es la Ley 5.2011, que digamos, define que la economía social engloba el conjunto de empresas y entidades que creen, en otra forma, hacer economía al servicio de las personas y del entorno, y de otra manera de gestionar una empresa, más participativa y democrática, son empresas y entidades sin en definitiva, con mayor compromiso ético y social. Entonces, como vemos, la ley menciona eso. ¿sí? Es verdad que la economía social, al incorporar, como vemos, hay cooperativas, fundaciones, Asociaciones con actividad económica, ojo, mutualidades, sociedades agrarias de transformación, eh, sociedades laborales, entidades singulares, e empresas de inserción y centros especiales de empleo, van a ver que dos no mencionen, está desde Fundación Economistas Sin Fronteras en la Ley de Economía Social hasta la Fundación del Real Madrid, como está en la 11, entonces ahí hay como una, una parte dispar que da bien como primer marco ley. Es interesante que haya surgido en 2011, pero es verdad que está en revisión, ¿no? Porque vemos que no, no, no puede equipararse unas que otras. Y el fin no es lo mismo. Ahí van a ver que hay dos, dos cuadrantes que no mencioné, que eran iniciativas ciudadanas y entidades de finanzas éticas. Esas, digamos, están dentro de la economía social y solidaria. Es decir, la economía social y solidaria va un poco más allá de lo que plantea la economía social. ¿Por qué? Porque no se fija solo en la forma jurídica, sino también en el hacer de sus principios y valores. ¿sí? Voy a un minuto, tomo agua, ¿eh? porque esto de... Pido perdón. Si quieren leer una pregunta, podemos hacer un corte así. ¿Les parece? Si hay alguna pregunta... Sí, había una de que si van, van a poder tener acceso a alguna de las transparencias. Se las voy a se las vamos a mandar por mail sin problema. A todas las personas que hayan confirmado a las de que están, se les mandará por mail las transparencias, sin problema. ¿Algo más? Voy es muy, muy rápido, vamos bien. Quiero tratar de llegar con las herramientas, que es lo que más interesante, porque esta teoría la pueden leer donde quieran después. ¿eh? Vale, no, no no hay más preguntas. Vale. Dan las gracias. Entonces, vamos a seguir. Ajá, cancelar Un minuto, perdonen. ¿eh? Ahí va. Entonces, como decía, la economía social y solidaria va un poco más allá porque no solo se fija en las formas, digamos, jurídicas, sino en estas iniciativas que hay, por ejemplo, que decía antes, grupos de consumo, pero tienen forma jurídica, o grupos de crianza, o tantos otros que ahora no se me vienen a la cabeza, pido perdón, y también ponen valor esto de dar vuelta a la economía, ¿no? La tortilla, de forma así práctica es. La economía solidaria, no sé, el medio es la, digamos, es la rentabilidad económica como medio, no es el fin último, y el fin último es la calidad de vida de las personas, es decir, poner a las personas en el centro, ¿no? Entonces, ya ahí es contar otra historia, ¿no? Ahí toma mucho la economía social y de la economía feminista, ¿no? De que hay que hacer una economía que, que valga la pena hacer, digamos, un, hacer una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Donde hablamos de conciliación de la vida, donde nos damos cuenta que no podemos estar empleadas eternamente y que la vida va por otro lado y hay tareas reproductivas que son necesarias para poder, digamos, hacernos cargo del mercado, de, de nuestro trabajo en sí. Entonces, hablamos de, digamos, empresas sociales, que ahí también, eso es para otra formación, ¿no? Porque empresas sociales a nivel de Europa hay diferentes conceptos. Pero lo que queremos poner acá en valor es, Entender que la economía social y solidaria pone a las personas en el centro, donde la rentabilidad económica no es el fin, sino la vida de las personas, la calidad de vida de las personas. Por eso se basa en ciertos principios y, y valores. Que ahora les voy a contar, que se me fue la presentación, perdonen, ¿eh? Ahí está. Que son estos principios y valores, que es la carta de REAS, ¿vale? Hay seis principios, que luego les voy a contar una herramienta que tenemos, que es el balance social, donde se miden. Si somos partes de REAS, del mercado social, tenemos una vez al año un balance social donde nos medimos de cómo lo estamos haciendo, que Villa también ahí le voy a decir que nos cuente un poquito eso. Sí. Eh, si te animas si no después complementamos, vamos a pachas. Eh, entonces, tenemos los seis principios, que es la equidad, ¿no? que es, somos todos iguales, y, y esto también, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo llevo lo práctico de no, no valgo más porque tengo más capital social dentro de mi empresa, sino porque somos todos iguales, ¿no? Un voto, una, pers un voto, una persona, ¿no? Son empresas democráticas. Luego tenemos el trabajo, calidad de la vida, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? No el, O sea, el trabajo y el empleo se ponen a la par. O sea, la conciliación, la corresponsabilidad, ante todo. La organización democrática, participativa, entonces vamos sumando ahí. El compromiso con el entorno, esto no estamos aisladas, somos interdependientes, tanto las personas como las empresas, ¿no? Que, o sea, entonces ahí podemos sumar lo que es cooperación e intercooperación, o sea, frente a la competencia. Por ejemplo, una, una experiencia concreta, hoy por hoy, en lo que, fue rea, digamos, lo que fue MES Madrid, se generaron diferentes campañas para incentivar el consumo entre la red, en este COVID, facilitarlo a partir de un mapeo que se hizo a la curva, donde fuimos mapeando, donde también el consumo local, o mismo también dándonos apoyo desde el entretenimiento de las redes a iniciativas de la economía social y solidaria. Después les voy a compartir el catálogo del Mercado Social de Madrid para que vean más experiencias de cómo, de cómo está esta red funcionando de forma activa. La sostenibilidad ambiental, un poco refiriéndonos a los, a los digamos, recursos, ¿no? Tenemos que ser responsables en el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, también, por ejemplo, si lo llamamos a, cuando después les vean contar desde proyectos de emprendimiento, es, con quienes, digamos, tenemos nuestros suministros, como bien decía Dolores, ¿no? Hay cooperativas de energías renovables, a también de cómo lo estamos haciendo, si estamos usando productos de segunda mano o no, ¿no? Para el momento de producción, ¿no? Entonces, ahí también ver, ver eso. Y sin fines lucrativos, lo que decíamos, ¿no? Estas entidades, de por sí... Eh, tienen como la, la obligación de reinvertir tanto en el compromiso con el entorno, como para la mejora de calidad de las personas en las que estamos trabajando, también una parte de las cooperativas, por ejemplo, van a formación, etc. Entonces, el fin último no es el lucro, sino es, por ejemplo, generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? De empleo. Entonces, vemos que, y esto se mide, como balance social. Entonces, la economía solidaria va un poco más allá de la ley de economía social, Teniendo en cuenta estos valores y principios, ¿sí? Porque se me va siempre para...? Ahí está. Entonces, es una... decimos que la economía social es otra forma de hacer economía, no es una economía ética, al servicio de las personas y del entorno, tenemos una conexión que no se puede obviar de ninguna forma, eh, y que incentivamos el consumo responsable, ¿no? Que es, digamos, desde la producción, el consumo, la responsabilidad de más allá que tengan mi proyecto no, de también cuestionarnos cómo lo estamos haciendo como ciudadanías. ¿no? Y se me vuelve ahí, perdonen. ¿eh? Ahí está. Entonces, algo también que, que vengo mencionando un poco es que esta forma de hacer economía de proyectos productivos resistieron, digamos, son más resilientes a las crisis. ¿no? ¿Por qué? Si vamos a estar aquí en España, en el 2008, también vemos que las digamos, han sobrevivido más las empresas de la economía social y solidaria, la economía social, que, que, las que las empresas, digamos, convencionales. Porque esto, por la misma forma de organización que tienen, ¿no? Donde tomamos de forma, digamos, participativa, asamblearia, hacia dónde queremos ir, ¿no? Si me, nos queremos reducir las jornadas, si nos queremos reducir las nóminas, hay una flexibilidad, ¿no? La misma solidaridad interna y la misma, digamos, modelo de gobernanza nos permite adueñamos y tener los resultados para beneficiarnos de forma colectiva. Entonces, permite, digamos, un, digamos hacer, ser más resilientes a, a las crisis. También el tema de la intercooperación, como decimos que somos interdependientes y que no estamos solas y que nos necesitamos como la vida misma, ¿no? Porque todas necesitamos de cuidados, como con nuestros proyectos productivos también necesitamos de cuidados, ¿no? Así crecemos juntas. Y podemos llegar hacia más y contar este mensaje de forma más, digamos, armoniosa y contando resultados. Entonces, decimos que también eh, la intercooperación es un resultado. Por ejemplo, el mercado social es un resultado también de, de la crisis y, y sigue existiendo. Existe de forma conjunta una feria, por ejemplo, y la forma de visibilizar de forma conjunta proyectos productivos que están, digamos, dando otra forma de, de respuesta a, a la comunidad. Eh, también la parte de integración laboral y social, que no la conté mucho, que son formas jurídicas muy particulares de la economía social, que son las empresas de inserción, ¿no? Que, que responden para que personas que no pueden ingresar directamente al mercado laboral digamos, tradicional, puedan hacerlo a partir de, de estas formas jurídicas, que a partir de un itinerario después podrían ingresar al mercado, digamos, laboral convencional, o mismo, después generar un proyecto productivo desde la economía social, ¿no? Entonces, se ve que hay un aumento también desde el empleo, también es verdad que existieron políticas públicas un poco en ciertos territorios donde incentivaron a conformar empresas de economía social y solidaria, entonces, ¿por qué? Porque dan un resultado al fin y al cabo. La economía social y solidaria, que no nombré nada de números, a ver, no es un enteislado, sino que es el 10 al, lo busco, lo se sí me olvido, es un 10 al 12% del PIB, digamos, de España, ¿no? Que, que de forma directa, para que no me quiero equivocar que siempre me olvido los números pido perdón lo tengo aquí apuntado eh, que de forma directa emplea perdón, si me fue, a 1.8 millones no de personas y tiene una facturación de 150 millones de euros anuales o sea no es una anécdota empieza a ser un número entonces para que vean el marco de por qué estamos digamos digamos Digamos, luchando, peleando, como es una economía que da resultados, ¿no? Y que, y que los pasos, dándonos cuenta de esta crisis también, son pasos más pequeños pero más seguros, ¿no? Y por qué son, porque es esto? Nadie nos enseña a cómo ser organizados de forma democrática, asamblearias, en las instituciones educativas esto no se ve, nos salen como tienes que ir a buscar empleo. Entonces, cuando pensamos también en ir a buscar empleo, hay otras formas de, de buscar empleo que puede ser también desde el cooperativismo, no personas con mismos intereses dan solución a su empleo. Me gustaría, para cerrar un poco esta, este, este, esta parte, que me queda, voy a tratar de hacer un vídeo, lo voy a tratar de poner si quieren, a ver si se ve, si no, donde, me dicen si se ve, donde se cuenta que es la economía social, así lo lo Cerramos, a ver. Vamos a probar. Uh -huh. No. No se estaría pudiendo. Bueno, igual se los dejo para no perder, se los dejo en las diapositivas, ¿sí? Para que lo tengan. Entonces, como decía, una forma de, de, de buscar trabajo también es el trabajo colectivo, ¿no? De emprender es colectivo, después vamos a ver. Y las cooperativas es una forma jurídica, ¿no? Donde. Personas de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades se unen y dan respuestas de una cooperativa de trabajo asociado. Nos damos respuesta en una cooperativa de consumo, de servicios financieros como COP57, de transporte, o sea, de educación. Existen formas jurídicas de forma activa donde hay otra forma de hacer ¿no? La, el día a día nuestro. ¿Vale? Entonces, perdonen, ¿eh? Entonces acá vamos a, a la parte de emprendimiento. ¿Alguna pregunta, duda, hasta acá? Vamos a, a la chicha, vamos a conocer herramientas de forma concreta. ¿Podrías contar si ha habido evolución de los datos del porcentaje de PIB? A ver si el crecimiento ha sido en los últimos años. Sí, donde nos podemos fijar los últimos, las últimas actualizaciones de, de la información de la economía social, porque la economía social y solidaria cuesta más llegar hay dos partes. Uno que se los voy a compartir, que es el, digamos, lo que es los informes de reas, de a partir de los, del balance social, donde se puede tener la foto de toda la economía social y española. Y luego lo que es Cepes, que es de la economía social, que son los que dicen que es, se cien al 12% de, del PIB. No, o sea, puede ser que hayan actualizado este último año y medio, puede ser, pero no. No lo, no lo veo pues hubo uh, vaivenes, pero ahora que hay un ministerio Podemos por ahí, que se va a potenciar un poco más, esperemos, después de Entonces, ¿qué es, ¿qué es y por qué emprender desde la economía social y solidaria? Ahí me gustaría ver la intervención, ¿por qué creen que estaría bien emprender entre la economía social y solidaria? ¿Algún apunte, aunque sea alguien, así rápido, escrito, o si alguna de las personas ponentes quieren... ¿por qué creemos que la economía social y solidaria emprender desde esta óptica? Con lo que fui contando un poquito. ¿Alguien? Porque tenemos que ser alternativa, porque tenemos que, que ser ya... Tenemos que ofrecer a la ciudadanía realmente una alternativa real, tanto en productos como en servicios, y que la ciudadanía pues, vea y compruebe que... Estamos y que, y que cumplimos los mismos servicios con los mismos criterios de calidad o incluso diría yo que muchísimos más. Y luego encima eh, nos importan las personas. Y como somos sin ánimo de lucro, pues al final los beneficios cuando existen, porque si llegan, si llegan a existir, tardan un poquito más que, que la empresa capitalista al uso, pero en cuanto llegue se reinvierte y eso siempre favorece a la comunidad. Exactamente, un poco de lo que dice Villa, ¿no? Somos una alternativa, pero ya somos una realidad, somos un número. Y podemos empezar nuestros proyectos productivos si queremos emprender desde la base de nuestros principios y valores que, que tienen impacto en nuestra comunidad. Y si tiene nuestra comunidad es porque va a tener nuestras vidas y somos responsables. Nos damos cuenta que tenemos que empezar a ser una, una ciudadanía de corresponsabilidad, ¿no? Si no, esto no, no va a cambiar. ¿No? Y nosotros estamos dando cuenta que con esta crisis del COVID hay un modelo obsoleto. Y vemos que la solución estaba en nuestra naturaleza, donde realmente, eh, donde tenía que estar la solución a corto plazo, no la está viendo, porque hay algo con la naturaleza que hicimos mal, ¿no? con el ecosistema. Y estamos planteando una economía donde respeta el ecosistema, ¿no? donde respeta el medio ambiente. Entonces... Si podemos pensar en proyectos, queremos emprender, ¿por qué no hacerlo, digamos, de una forma con impacto positivo? Entonces, sí, la idea pero acá un, es... Perdona, hay un apunte de Maite Navarrete, que comenta que es eh, colaboración entre empresas con los mismos valores, posibles sinergias, sí, todos sí. con los mismos valores. Exactamente, ¿no? Como, como estamos todas, digamos... Tirando hacia el mismo lado, ¿no? No existe la competencia como existe en la economía convencional. O sea, economistas sin Fronteras colabora con la OSA, la OSA colabora con nosotras, y así, y, y somos de ámbitos diferentes de acción, pero sabemos que podemos potenciarnos mucho más. no, Son otros tiempos, como dijo Villa, es verdad eso, pero el tema es qué tiempo nos enseñaron a hacer, ¿no? Tenemos que ir a un tiempo que, en realidad, no es el tiempo ni la naturaleza, ni el biológico, ni, ni nada. Nos impusieron el tiempo. Entonces, es interesante que también cuando emprendemos, cuando hacemos el proceso de emprendimiento, de emprendimiento, vemos que hay un sistema que nos vende un emprendimiento instantáneo. Si nosotros buscamos en Google, nuestro amigo Google, emprendedor, emprendedora, aparece un hombre con un saco rojo, saltando solo en la individualidad. Pero ¿qué es ser persona emprendedora también, no? No es solo, digamos, el que me quiero poner una, un proyecto productivo económico en marcha, sino también asumir un riesgo, ¿no? Asumir, digamos, un desafío, ¿no? Y ver que no soy yo sola, que lo puedo hacer en colectivo, pero lo que puedo hacer en colectivo desde mi grupo promotor, porque somos dos o tres personas o cuatro, que queremos apuntalar al mismo lado, queremos generar un proyecto en nuestra propia empresa, no está mal decirlo, somos una cooperativa, una asociación, no importa, forma jurídica la economía social, pero también lo podemos hacer en colectivo. Y, y aunque yo me quiera montar un proyecto yo sola, ¿no? porque soy diseñadora, no sé, huevo, o soy profesional en otro ámbito, o no soy profesional, soy costurera, o soy de oficios, lo que fuese, también sé que lo puedo hacer desde unos valores y principios no diferentes. Y donde puedo relacionar con otras redes, como bien decimos que existe REA, mercado social, asociaciones en nuestros ayuntamientos, etcétera, no donde estamos haciendo el frente. Entonces, bueno, Sí, sí, perdona. Eh, Sandra apunta que cree que, que tenemos que mostrar con ejemplos prácticos de que funciona, porque la gente percibe estas cosas como una utopía. Por eso y, por eso ahora, contará. La, la gente busca estar más más alineados con gente que piensa de la misma manera, ¿no? Eh. Y que Romina comenta que no importa la forma jurídica para emprender economía social. No. Una pregunta por ahí, que era que, qué diferencia hay eh, con las cooperativas. Porque hay cooperativas, digamos, de trabajo, digamos, donde personas se unen a, digamos, a emplearse de forma colectiva, son desde mis conocimientos, habilidades, genero mi propio puesto de trabajo. Y después en, existen cooperativas de servicios financieros que yo con mi cooperativa de trabajo accedo, por ejemplo, a productos financieros o cooperativas de consumo. ¿no? Como es eh, la OSA o dos de Ecológico, ¿no? Entonces, o las mismas cooperativas de la corriente donde, digamos, o son energía, donde son cooperativas de energías renovables, entonces en vez de tener con Ibedrola, voy con, digamos, con otro tipo de, de empresas. ¿no? Las cooperativas Depende en qué digamos comunidad autónoma estemos. En España cada comunidad autónoma tiene su ley de cooperativas. Se pueden ser diferentes cantidad de personas con diferente capital social para comenzar y diferentes digamos esos eh, sectores. Sí, es como muy amplio el cooperativismo. Lo tomo para otro día hacer un taller de cooperativismo. Pues si no nos podemos ir. Sí, así rápido en concreto. Entonces qué personas son emprendedoras? Aquellas personas que digamos. Tienen ganas, por lo menos en la economía social, y área, emprender otro tipo de proyectos. ¿Con qué objetivo emprendemos desde la economía social y área? Como decíamos, poniendo a las personas en el centro, ¿no? Poniendo a la comunidad en el centro, a la, a, digamos, a la, al compromiso con el entorno, no que el, sin, no que el, digamos, el lucro sea este fi, el fin, ¿no? También cómo se puede emprender. Se puede emprender esto, con sostenibilidad ambiental, con compromiso, ¿no? de forma colectiva, entonces nos damos cuenta que podemos hacerlo de una forma diferente, haciendo otra economía práctica, real, que no nos enseñan, ¿sí? Esto es un poco de resumen de lo que venía, de venía comentando, y como bien decía una compañera de casos reales, ¿no? herramientas, eh, digamos casos reales, ahora les voy a contar y vamos a mencionar más experiencias, y por eso está digamos, el compañero Villa acá que va a contar un poco el recorrido desde, desde una experiencia real de la economía social y madrileña. Nos hacen Economistas sin Fronteras, asesoramos hace más de 12 años a, a personas, proyectos, que quieran emprender de esta forma, hacer economía, y para eso utilizamos herramientas, ¿no? Porque cuando vamos a emprender o vamos a una ventanilla única, nos dan un canvas, nos dan hasta un plan de negocio, pero decimos, bueno, si estamos queriendo hacer de otra forma, ¿cómo empezamos a incluir los valores y principios que fuimos mencionando a lo largo de estos, este ratito, dentro de mi idea de negocio, ¿no? Cómo hago una propuesta de valor diferente. Entonces, desde, desde el área, acá de Economistas, empezamos a, digamos, entre comillas, a hackear herramientas ¿no? convencionales para poder ir incorporando en el quehacer de la idea de la iniciativa la, los valores y principios. ¿sí? Entonces, para comenzar con una primera herramienta que, como decimos, que queremos hacerlo en colectivo, es un pre-Canvas. ¿no? Todo seguramente, ahora les voy a contar el Canvas, pero este pre-Canvas es interesante porque me permite ubicarme en si realmente mi idea de negocio es viable o no, ¿no? Porque muchas veces al momento de emprender es como, eh, bueno, me voy a montar un restaurante en la Sierra de Madrid, eh, que sea vegano o vegetariano, kilómetro cero y perfecto. Bueno, a ver, ¿tenés idea de cocina? No. Bueno, entonces no, no es... ¿Conocés la sierra? No, siempre es de vivir en el centro de Madrid. Bueno, a ver, entonces... Esta herramienta PreCambas nos permite un poco ubicarnos, tanto de forma individual y si lo hacemos de forma colectiva, con qué herramientas contamos. Entonces, se divide en ocho apartados, que es primero, qué formación he tenido a lo largo de mi vida, qué experiencia profesional he tenido, o sea, mi currículum, de qué he trabajado, ¿no? de qué mi personalidad, cómo soy, carismática, no carismática, simpática, eh, pragmática, eh, habilidad, etcétera, ¿Qué pasiones tengo? ¿No? La red de contactos, esto que hablamos, tan importante, la red de contactos es una herramienta indispensable al momento de, de querer empezar un proyecto de emprendimiento. Los recursos tangibles, o sea, querés montarte un proyecto de emprendimiento de la sierra y no tenés un coche o tenés una bici, pero el tren, o sea, los tiempos también, ¿no? Como la sostenibilidad también ahí, por ejemplo. También los, los recursos emocionales, ¿cómo soy frente a diferentes situaciones? ¿Me llevo bien con los trámites? ¿No me llevo bien? ¿Cómo me llevo con el Excel? Etcétera, ¿no? ¿Cómo, qué me pasa a mí con diferentes situaciones. Y luego la idea emprendedora. Entonces, esta foto es interesante porque nos permite describirnos a nosotros y después compartirlo con nuestro grupo promotor. Entonces, ver si realmente esa idea que tenemos, que queremos desarrollar, es viable o no con nuestra foto. Entonces, empezamos por ahí también al momento de emprender. Es muchas veces también porque parece que el emprendimiento es la salida única y a veces decimos... No, esta idea no, bueno, a ver, rebusquemos, o oh, no es mi momento también, ¿no? Y después tenemos el Canvas. El Canvas, nosotras lo hackeamos, este es un Canvas que, que es de Reas Aragón, como decimos, trabajamos mucho en red, y ahora les voy a mostrar uno nuestro, ¿no? También de Economistas, que también, les, todas las herramientas que les estoy contando las pueden descargar de forma gratuita, Creative Commons, en la página web de Economistas, del área de Economía Social y Solidaria. Tranquilamente, están para vosotras y vosotros. El Canvas es una herramienta en realidad que nace en Estados Unidos a partir de Esther Walder y digamos, apunta a un emprendimiento digamos, eh, convencional al uso del capitalismo. Entonces, nosotras lo que hicimos fue hackearlo. Entonces, si lo hackeábamos, era generar otro tipo de propuesta de valor. ¿Qué queremos demostrar? Como decíamos, generar proyectos que tengan impacto social, que sean, que sean inclusivos y que tengan un enfoque de género. Entonces, lo que proponemos en este canvas, hay dos, uno, el que les mostré recién, este es el nuestro también, que están bastante, digamos, aunados, realmente del todo, que es, por ejemplo, en nuestra propuesta de valor decimos, eh, en la parte de problemas, ¿no? Le ayudamos a resolver algún problema, ¿a quién? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué, qué alternativas identificamos en nuestra propuesta de valor, no? También, eh, ¿por qué los consumidores me elegirían a mí? ¿En qué me diferencia con la competencia? Competencia de bien sentido, o sea, ¿cuál es mi propuesta de valor única? ¿no? También, por ejemplo, si hablamos de, de la parte, por ejemplo, de comunicaciones, ¿cómo me comunico con mis clientes no? o clientas? ¿Estoy teniendo en cuenta el lenguaje inclusivo o no lo estoy teniendo? ¿En qué momento, por ejemplo, mando mi, mis mails? no? ¿El horario de conciliación? ¿O en qué horarios tengo abierto? Etcétera, entonces... El canvas lo que nos permite, ¿no? a partir de estos nueve recuadros, es ordenar esa idea de, de negocio. ¿no? Empezar con la propuesta de valor, qué voy a hacer, qué quiero, la parte de segmento de clientes, a quién me voy a dirigir, porque siempre pasa que al momento de emprender es como a todo el mundo le interesa mi proyecto, mi producto y servicio, y vemos que no. Entonces también un poco hacer un, un embudo ahí. La relación con los clientes, ¿no? pensar una estrategia de comunicación. Luego están los canales de distribución. ¿Cómo va a llegar mi producto y servicio a las personas con las que, digamos, quiero que me contraten o brindar el servicio? Y también ahí, por ejemplo, una pregunta que hacemos es, ¿lo vas a hacer, por ejemplo, si es de reparto en bicicleta o vas a tener un propio coche? ¿O cómo vas a organizar? Entonces ahí también el tema de la sostenibilidad ambiental, que decíamos. Entonces vamos introduciendo preguntas para ver cómo vamos diseñando esa idea de negocio. Las actividades claves. Ahí es muy importante hacer como un listado de todo lo que tengo que hacer para que mi proyecto salga adelante como durante el proyecto, ahí son momentos. Los recursos claves que necesito para hacer esas actividades, ¿no? es como unir con flechas un poco, es como si necesito hacer, no sé, empanadillas, eh, necesito una cocina, ¿no? necesito, entonces, un poco entender cómo lo que necesito, porque de acá va a salir la viabilidad económica, que decimos siempre, que ahora les voy a decir, por ser economía social, y social no significa que nuestros proyectos no deban ser viables económicamente. Por favor. Eso es importantísimo. Es lo más importante. No por no tener fríos lucrativos, tenemos que dejar de ser viables económicamente, porque es de donde vamos a nosotras pagar nuestro alquiler, comer esa, esa costumbre que tenemos de comer todos los días, o mismo, para irnos de vacaciones si queremos, ¿no? Entonces, si queremos emprender, tenemos que ser realistas que vamos a hacer nuestra fuente de trabajo de forma colectiva con impacto social, pero sí tener un plan económico financiero que ahora les voy a contar, que es una herramienta indispensable también al el momento de emprender. ¿Sí? Las alianzas, como decía, ¿no? la intercooperación, también se rescata en el modelo de negocio. ¿no? ¿Con quién quiero intercooperar? ¿En qué momentos? ¿No? ¿Quién me puede ayudar, a, por ejemplo, una estrategia de comunicación más? no? ¿Cómo me puedo relacionar con mi comunidad, de diferentes formas, para potenciar mi idea de negocio, ¿no? Y después la fuente de los ingresos y estructura de costes, también empezamos a preguntarnos, ¿cuál tiene que ser mi nómina, ¿no? A partir del análisis de ingresos y de actividades que van a generar los ingresos, ¿cómo va a ser el salario? ¿Es igual para todas? Etcétera, ¿no? Y también, ¿a dónde voy a pedir si necesito financiación? ¿Voy a ir a una banca tradicional o a una banca ética? Hoy, por suerte, en España tenemos alternativas de banca ética, como es FIARE y Tríodos. Y también existe esta cooperativa de servicios financieros que es COP57, están todas a nivel estatal, y entonces en vez de acudir a la banca tradicional, por lo menos estas entidades, COP57, tenemos que ser socias, y tener forma jurídica la economía social y solidaria social, y, y, y, y digamos, pasar tanto una evaluación, digamos, viable económicamente, y también nos analizan de forma cualitativa de cómo son los valores y principios que estamos llevando a cabo en nuestro proyecto económico, las tres entidades. Así que es interesante también, y es interesante que si tenemos un poco de ahorros, también incentivar a estas bancas porque son transparentes hacia dónde invierten. Entonces también es pensar, como decíamos al inicio, de no solo como, digamos, productoras de economía en proyectos de emprendimiento, sino también empezar a ser responsables como consumidoras y ciudadanas cómo vamos haciendo nuestro día a día ¿no? y qué lecciones vamos tomando. ¿no? Pues la economía es eso. La economía no es un hecho aislado. La economía es transversal todos los días. Y con las lecciones que tomamos podemos ir cambiando un poquito de cómo se está haciendo. ¿sí? Este Canvas y el anterior que estaba digamos, en, en la presentación que les estaba mostrando, están, este está en Real Zaragoza, que ahí ven lo que están azules porque se descarga de ahí. Y si no, en la página web, en el mail que les mando, les mando todas las herramientas de economistas. Este canvas es nuevo, me lo estoy estudiando, la verdad no lo controlo tanto, que es un canvas de la economía circular. ¿no? Es interesante porque la economía circular es otra economía transformadora, que hoy por hoy también hay un plan estratégico en España, o sea, se va a hacer un incentivo, y la economía, digamos, este canvas lo que dice, por ejemplo, ¿qué hacen tus clientes con los residuos que es de tus productos? Como la economía circular es como residuo cero, y cómo es el proceso de producción. Entonces interesante porque va un poco más profundo que el canvas anterior, teniendo en cuenta esta economía. Eh, a mí me está gustando, yo lo estoy estudiando, soy sincera, y me parece como interesante como para ir incorporando también. Después, mapa de empatía. Eh, una, parte extra, una parte importante también al momento de emprender es la planificación de la comunicación, ¿no? Y... Y nosotros utilizamos un mapa de empatía, la empatía es ponernos en, digamos, en los zapatos de la otra persona, y investigarlo, ¿no? Sabemos que cuando emprendemos muchas veces no tenemos todos los recursos y no podemos encontrar una consultora para que nos haga la investigación de mercado. Entonces nos da, generamos esta herramienta que nos permite hacer esta investigación interesante de quiénes son esas personas ¿no? que nos van a, a consumir, eh, cómo se relacionan esas personas, qué relación tiene el barrio, cómo es su día a día, por qué se relacionarían conmigo y por qué no, cuáles son sus hábitos, ¿no? cuáles son sus intereses, cómo es su conexión online, offline, ¿no? No es lo mismo una persona extranjera que una persona de aquí, no es lo mismo un hombre una mujer, no son los mismos los barrios, no es lo mismo las edades, entonces un poco definido también en segmentos digamos, más duros, como es el sexo, edad, relaciones, etc. Eh, como lo que es, digamos, la parte más de hábitos o más, digamos, cualitativas, ¿no? De rutinas. Y ahí podemos sacar información para luego, digamos, profundizar ese canvas que mencionaba anteriormente, de la planificación de la comunicación, como también del proceso, cómo mi producto y servicio va a llegar a los clientes y clientas que planifiqué, ¿no? Entonces, yo creo que lo que quiero ir rescatando es que nos damos cuenta que cuando emprendemos no es instantáneo, que lleva su tiempo. ¿Y por qué es importante entender que lleva su tiempo? Para no llegar al nivel de frustración y darnos cuenta que si lo estamos haciendo con otra economía, que pretende otros tiempos, también no, digamos, ni, ni, ni enrollarse, digamos ni ser espirales, pero también entender que son procesos que, de investigación, y no es como nos vende la economía comercial, que es instantáneo, que emprende y serás exitosa en, en un segundo, porque podemos dar, y Villa puede contar, porque Villa ha trabajado mucho con mi compañera Elena, el proceso de, el proceso de, de la OSA, de Ecológico, previamente, y no es instantáneo. ¿no? ¿Y por, el, por qué? Porque son pasos pequeños, pero se dan en firme. Entonces, nosotras también cuando asesoramos, les alentamos a tomarse su tiempo, a repensar, a investigar, y también pretendemos que se comparta la idea de emprendimiento. Porque no es que nadie nos la va a robar ni nos va a copiar. Si yo no la comparto, también me quedo con información bastante llana. Entonces, también necesitamos desde nuestras formaciones a compartir la idea, ¿no? Y ponerla en prueba y a compartir el canvas cuando lo tengo completo. Hacer una merendola o ponerlo de forma virtual hoy por hoy y que me den su opinión, ¿no? Entonces también eso me retroalimenta. Y es una parte de la cooperación que tanto decimos. El plan económico-financiero, herramienta indispensable para, la, para, la, para el emprendimiento, ¿no? Las empresas de economía social y social, como decía, tienen que ser viables económicamente, por favor. O sea... Y pasa mucho también, en el emprendimiento, que nos auto explotamos, ¿no? Porque como es mío, no marco las horas, me endeudo de cantidad de horas, y eso hay que visibilizarlo, además cuando también lo emprendemos en colectivo, ¿no? Porque después se generan Entonces, también es establecer, digamos, el plan económico y financiero me permite pensar en escenarios, me permite echar números, tenemos un Excel que ahí no lo pude hipervincular, no sé por qué no me, no me salió hipervinculación, que está descargable en, en nuestra web, que acá se los muestro. ¿Lo ven? No sé si lo ven. Sí, sí, sí se ve. Que está, digamos, si nosotros tenemos idea un poco de, del proyecto de, de emprendimiento, lo podemos ir completando y tiene las definiciones de qué es, digamos, cada apartado, ¿no? El momento de la inversión inicial, la financiación. Entonces, me va definiendo los conceptos. Si yo pude definirlo primero cualitativamente en el Canvas, es el primer paso en conocer, después lo puedo llevar a números. no Y ahí, darme cuenta si realmente mi proyecto es viable económicamente o no. Porque muchas veces decimos, ah, me voy a montar esto. Y, ojo, o sea, montarnos algo también no implica ni empezar, por ejemplo, si hablamos de inversión y financiación, ¿cómo empezamos? ¿Endeudadas? No. Entonces, hay que calcular realmente cuál es nuestra inversión inicial, ¿no? ¿Y a dónde le vamos a pedir esa financiación? ¿No? ¿Y cómo hacer la estimación de mis ingresos? ¿No? Y eso es el estudio de mercado también. ¿Cuándo va a ser nuestro agosto? ¿No? Importantísimo. Entonces, un plan económico financiero nos permite un poco empezar a situarnos en escenarios posibles y prever acciones. ¿No? A ver, yo sé que estoy yendo muy rápido y que es mucha información y que cada tema que estoy diciendo es una formación de cuatro horas, por lo menos. Pero por lo menos, para esta, esta intención, este, este encuentro de la promoción general, esa inquietud de contar qué otra forma de emprender es posible, e ir viendo, trabajando, a partir desde, desde con el apoyo de la Consejería de Juventud de Alcorcón y desde economistas, y profundizando a quienes quieran cada una de, de las herramientas. ¿sí? Economistas hoy por hoy tenemos formaciones y podemos contar con asesoría, después les cuento ese, esa chapa. Pero, importantísimo, no nos quedemos sola con la parte cualitativa, los números son tan importantes o más todavía. Y nos permite, ¿no? digamos, después digamos llevar una... Porque muchas veces empezamos de la precariedad del emprendimiento y no llevamos una precariedad peor. ¿Sí? También una herramienta que ya tenemos dentro de esto que contaba de mercado social de Madrid que el mercado social de Madrid hay, es, un, es los mercados sociales que existen a nivel estatal que son parte de reas también son la forma concreta digamos de, de, de donde estamos todas las entidades ¿no? que damos servicios o generamos proyectos más productivos dentro del de hacer no donde yo elijo que mi digamos, suministro en mi casa sea la corriente en Madrid no o som energía a nivel estatal de la luz en vez de contratar hidrola. Entonces, todas las entidades que somos de, de el, digamos, del mercado social, tenemos la obligación, una forma más al año, de hacer este balance social. Pero, previamente, hay una herramienta que es muy interesante, que es el prebalance. Que, es, que permite hacernos preguntas de cuando estamos comenzando, desde cómo nos organizar en nuestra gestión interna, cómo es nuestra comunicación, que tiene relación a la medición de estos principios que yo contaba antes, ¿no? del de compromiso social, el bienestar laboral, sin ánimo de lucro, cómo esos principios se están repercutiendo en los primeros pasos, o me tengo que después rediseñarlos, ¿no? No vamos a pretender tampoco que todo el proceso, que desde que comenzamos la idea, si la queremos poner en marcha, sea 100% puritana la economía social. también entendemos eso. Son pasos pequeños, ¿sí? Y... Entonces, el prebalance es una herramienta interesante cuando estamos emprendiendo y cuando sabemos que queremos ser parte de esto para ir midiéndonos, y el balance social es para nosotras las entidades que ya somos parte de esta red, que lo hacemos una vez al año, y es como nuestro, digamos, mostrar nuestro corazón, ¿no? las campañas enseñ enseñan el corazón. Es como mostrarnos a la sociedad de cómo lo estamos haciendo. Y como bien decía Villa, es, somos una realidad que lo hace diferente, concretamente, que tenemos una cooperación constante donde nos ponemos retos a nivel de comunidad, ¿no? Donde podemos, digamos, ver, por ejemplo, se analiza la equidad, ¿no? ¿Cómo es la diferencia de, de nóminas entre las personas, digamos, que más y menos cobran y quiénes son? ¿Cómo es, por ejemplo, el rol de la mujer con la percepción de esas nóminas dentro de la economía social y solidaria? También, ¿cómo es en la sostenibilidad ambiental? ¿Quién suministra eso? Vuelvo a repetir uso. Eh, también sin fines lucrativos, ¿dónde se reinvierten los fondos de mis beneficios? ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? Entonces todo eso se mide de forma concreta y se muestra con una etiqueta todos los años. Y nos ponemos, por ejemplo, ahí un ejemplo de, de economistas, el logro fue favorecer la cooperación en lugar de la competencia, decimos, participamos mucho, cooperando entre entidades, consumiendo entre unas y otras de la red, y por ejemplo el reto fue aplicar mejor el principio de sostenibilidad ambiental, porque por ejemplo las trabajadoras, Parece que no nos llevamos bien con, no sé, o ir a la oficina de una forma u otra. Entonces, ahí, por ejemplo, es como un reto para mejorar, para el año próximo. Eso también, si ahora les muestro, por ejemplo, esto que les quería contar: que una compa decía realmente, oh allá, yeah, para que se me. Quiero mostrar, oh allá. Yeah el catálogo del mercado social de Madrid, que el mercado social de Madrid a ver, es, un, es una herramienta política realmente de mostrar que estamos consumiendo de otra forma, ¿no? que podemos hacerlo, y produciendo de otra forma. Y acá van a ver, son todas las entidades digamos, que son de Madrid, que están divididas digamos, en diferentes sectores económicos, digamos, desde el, hay, hay entidades de alimentación, de gestoría de transporte, de logística, eh, la papelería, o sea, son todas empresas productivas que están haciendo su, su todos los días desde estos principios y valores. O sea, es una economía real, como, como preguntaban. Hay también la parte cultura, turismo, espacios de jardinería, no sé, desarrollo comunitario, consultorías la parte estética de Conecoeco, eco, eco, eh, salud, dentistas, o sea, empresas que trabajan nuestros valores y principios de forma concreta. Al mercado social, es verdad que no es un ente físico concreto, sino que son todas las entidades reunidas. Tenemos una feria una vez al año donde pueden verse, digamos, de forma concreta la, la, la, el mercado social de Madrid, como existen las diferentes comunidades autónomas. ¿Sí? No me quiero pasar mucho más, así ya cuenta, digamos, lo más chicha que hay, que es un proyecto real que fue creciendo y transformándose durante los años. Eh, no sé si hay una pregunta. Así para. Dejo de compartir pantalla. Yo sé que fui muy rápido por ahí pero si hay alguna pregunta, si no me gustaría que, que Villa, para cerrar creo que todo esto, puede contar lo que fue el proceso de un proyecto de economía social y solidaria desde Grupo de Consumo, dos de Ecológico y por hoy La OSA, que, que la verdad es apasionante y, y es un proyecto que la verdad puede cerrar muy bien todo esto, así que... Si no hay una pregunta concreta, si no hacemos después al final una recopilación de todo, pero para no perder más tiempo. Así que Villa, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias a Romina y a Economistas Sin Fronteras y al Ayuntamiento del Corcón por, por invitarnos a, a, este, a este evento, la verdad, y a las compañeras de Alcores. Hacía mucho tiempo que, que, que no estábamos en ningún, en ningún evento con ellas, y mira, y hemos coincidido. Voy a tratar de, de ser lo más escueto, dinámico e ir al grano para intentar eh, trasladar a todas las personas eh, lo que es una experiencia real, una experiencia alternativa y una experiencia eh, que, que si, la, si el bichito no funciona mal, pues en noviembre tendremos el primer supermercado cooperativo y participativo en, en la Ciudad de Madrid. Entonces, todo esto comenzó en el, en el 2014 eh, al olor de, del 15M, como, como comenzaron, yo creo, muchas cosas en, en, en este país y como van a cambiar, yo creo, a partir de, de la crisis del COVID. O sea, creo que son dos acontecimientos que tenemos que tener bien claro. Eh, a nosotras el 15M ya participábamos previamente en grupos de consumo autogestionados. Esto nos hizo ver que, que en la zona de, de Lavapiés, en el centro de Madrid, sí que había un, un gran... Un gran número de todos estos, pero al otro lado de, de la Gran Vía, lo que es la, el barrio más concretamente de Malasaña, pues no había no había proyectos de economía social y solidaria, pues hay dos, dos valientes, eh, mi compañero Tomás Fuentes y, y yo mismo, José Antonio Villarreal escribano todo el mundo me conoce por Villa, pues creamos el proyecto de Ecológico en el año 2014 y creamos un, una cosa que, que nos inventamos, que era grupos de consumo gestionados, donde un par de personas gestionaban todas las tareas... Y lo que es toda la comunidad del grupo de consumo venía a lo que mola más, recoger los alimentos, eh, tomarse la cerveza y decidir. Decidir a qué a qué, a qué pequeño productor local pues, le, pedíamos, le pedíamos las cosas. Todo esto fue funcionando. Empezamos en el salón de la casa de una amiga, eh, en la calle 2 de ecológico, y por eso nos llamamos 2 de ecológico. ¿vale? Eh, 2 de mayo, 2 de ecológico. Muy sencillo pues ahí estuvimos, juntamos hasta 73 unidades de consumo, varios días de reparto en el salón de la casa, se hizo insostenible porque la verdad que el crecimiento fue bastante. Eh, durante el año 2015 eh, estuvimos formándonos con economistas sin fronteras, con consultores de, de la economía solidaria porque nosotros queríamos hacer un proyecto más transformador y más, y más potente para la ciudad de Madrid. Ya en el año 2015, en el 2016 dimos el salto a tienda, a la primera tienda, una pequeña tiendecita en, en la calle noviciado, donde tuviéramos una pequeña tienda de productos ecológicos, un grupo de consumo y dábamos formación en consumo responsable. Hay muchísimas cosas que contar, pero voy a ser bastante, bastante rápido. En el, año 2000, en el año 2017 cambiamos de local en la misma calle, un local más visible. Es muy importante la visibilidad, es muy importante dónde colocamos nuestros proyectos, es muy importante no escondernos, es muy importante enseñar a la ciudadanía, en este caso de Madrid, que, que hacemos las cosas y que las hacemos además con otros valores, pero con una calidad que en muchos otros que en muchos casos supera lo convencional. En nuestro caso, eh, teníamos sea, nuestro objeto de trabajo es el alimento ecológico, pues tenemos un, un producto que, que supera lo, a lo convencional y luego pues eh, el, los modelos de gestión y al ser sin ánimo de lucro pues la verdad que eh, estábamos muy contentos de dos ecológico, pero siempre teníamos el, el, el en la cabeza el bichito de, de intentar intentar ser más transformadores algo algo más potente más grande y entonces al año eh, 2017 y a partir de, de una reunión en la que está en la que coincidimos con Landare la que es un supermercado cooperativo en, en Navarra que tiene ya tres centros y más de, 2000, más de 2.000 cooperativistas, pues bueno, eh, visto lo que nosotras habíamos hecho en tres años y lo que ellas habían hecho en, en 20 años, pues vimos la posibilidad de, de, de emprender un salto de escala. Tuvimos la suerte de que el proyecto Mares eh, estuvo avalado por el, Ayuntamiento, por el antiguo Ayuntamiento de Madrid, eh, nos echó una mano muy fuerte con proyecciones y con muchísima formación y así en el 2000 18 con un proyecto vivo, como digo, como digo, llamado de Ecológico, pues eh, montamos el grupo promotor de Malasaña, eh, después de muchas reuniones nos quedamos 20 personas, eh, empezamos con la misión, la visión, los valores del futuro, del futuro supermercado con, con el nombre y, y bueno, pues eh, ahí ya vimos que, eh, que la OSA iba a ser una, una alternativa o una, iba a facilitar a los consumidores y consumidoras de Madrid eh, el acceso a productos de calidad, ¿vale? Entonces, eh, ese proceso de, estuvo marcado por 18, por 20 personas eh, mediante un proceso de, de selección natural, simplemente que había personas que tenían orientaciones profesionales, tenían trabajo y no podían mantener el ritmo de trabajo que llevaba, que llevaba eh, este, la puesta en marcha de este supermercado cooperativo y, y participativo. Entonces, en el año, estamos en el año 2018, grupo promotor, eh, nos quedamos ya en el 2019 seis personas. Esas seis personas, eh, tres de ellas asume eh, la contratación 2 de Ecológico y otras tres, un poquito más tarde, pues también una vez, una vez transformada la cooperativa 2 de Ecológico en la cooperativa La OSA, pues eh, contratamos ya esas seis personas y nos ponemos en marcha a crear, eh, a crear ese. Ese supermercado cooperativo y participativo. Eh, voy a mirar un poquito las notas para no dejarme nada. Eh, como hemos dicho, en el 2019 un incremento profesional para acometer todas las tareas y la puesta en marcha del supermercado. Eh, este salto de escala pues, viene de la mano de Mares y, y, la, y la inestimable y valiosa ayuda de, de la Luz. La Luz es el supermercado cooperativo y participativo de París. Que sepáis que París empezó por uno, acaban de abrir el segundo y... Y en el año 2019 empezamos con los estatutos, la formación, la búsqueda de local, encontramos ya el local que queríamos de nuestro gusto, vemos que está encima en el, en el barrio de Tetuán, un barrio donde se puede acometer la transformación eh, sociopolítica de, de, que nosotros queríamos, y luego las negociaciones con la banca ética y el incremento de, de la base social eh, gracias a, a, un, a un ambicioso proyecto de captación, o sea, Nunca olvidemos, como ha dicho Romy, que esto nosotros y nosotras somos cooperativistas, pero también somos empresarios y empresarias. Necesitamos buenos planes de captaciones, buenos planes de comunicación y, sobre todo, dedicarnos a la viabilidad del proyecto. ¿verdad? Es muy importante que nuestros proyectos sean viables. Enseñarles a la ciudad de a la ciudad de Madrid, en este caso, y a lo que es toda la sociedad, de que no, estamos, no tenemos pájaros en la cabeza. Todo esto es una manera de vivir y es una manera de vivir que encima nos hace estar muchísimo más en contacto con las personas y las necesidades de nuestro entorno. Eh, en, el año 2000, en el año 2020 ya firmamos el alquiler del local, seguimos con, la, con las negociaciones para la financiación, creamos nuestro sistema de gestión, eh, nuestro RP, y que es base en software libre, en el ODU. El ODU es un sistema de gestión que están utilizando en París y que estamos compartiendo también eh, determinadas situaciones que se pueden compartir, y hay otras como los impuestos que no se pueden compartir. Nosotros estamos desarrollando módulos que en París no han desarrollado, o sea, estamos un trabajo cooperativo, como bien decía Romy, aprovechando el trabajo de los compars de París y, y ampliando. Y tenemos el, eh, la intención de abrir con, con 1.500 cooperativistas, que sepáis todos y todas, que ahora mismo somos casi, casi 900 cooperativistas, que han pagado ya el capital social de la cooperativa. Esto quiere decir que han, que han, que han invertido 100 euros de capital social en, en la cooperativa Los Ecológico. Nuestros antecedentes son Parques Lou Food Coop y en Nueva York, desde el año 72, un auténtico pepino de supermercado, más de 17.000 cooperativistas. Eh, el, quien, no ha visto, quien no haya visto el documental Food Coop, pues le, le, le animo. Nosotras lo llevamos poniendo por Madrid por un montón de sitios, hemos tenido que parar con, por la crisis sanitaria y esperemos que a partir de septiembre volvamos a, a proyectarlo. Eh, facturan 50 millones de dólares y la verdad es que es, un auténtico, es una auténtica maravilla de funcionamiento. La luz lleva tres años de funcionamiento, más de 8.000 cooperativistas, de los cuales 6.000 son activos y, bueno, han llegado ya a un punto de equilibrio donde... Eh, la viabilidad del, del proyecto está sumamente ga garantizada. Nosotros hemos, viajamos periódicamente allí porque la verdad es que aprendemos muchísimo de una experiencia real como, como es la como es la eh, Voy a contar un poquito cómo nos organizamos ahora mismo. ¿vale? Nos organizamos mediante tres situaciones, eh, la primera asamblea, consejo rector y el staff. Eh, la asamblea es el mayor órgano de, de decisión de, del proyecto, marca las líneas estratégicas de de la cooperativa. El, el Consejo Rector, esas líneas más, más operativas, marca, marca hacia dónde y hace cumplir todos los acuerdos de, de la Asamblea. Eh, nuestro Consejo Rector actual está formado por, por cinco personas, tres mujeres, dos hombres, y pensamos hacer, porque la Comisión de Gobernanza quiere que tengamos un Consejo Rector mucho más plural y vamos a poner en marcha la creación de uno de, de 15 personas y el staff, como hemos dicho, para... El día a día del supermercado, eh, todas las decisiones operativas, elección de proveedores, horarios de apertura y, y cosas del día a día del, del supermercado van a estar eh, van a, estar llevado a cabo por seis personas, que somos ahora mismo las seis personas del equipo profesional. Hay diferentes comisiones o, o grupos de trabajo, donde quiero decir que ahora mismo nosotros estamos co eh, coordinando a más de 150 cooperativistas de, de trabajo no remunerado, de que están haciendo tareas por la comunidad. El trabajo de la comunidad es imprescindible para poner en marcha un supermercado de más de 800 metros cuadrados. Eh, como he dicho antes, nada más que hay seis personas eh, contratadas, el resto eh, tiene que ser todo trabajo, trabajo cooperativo y, y en, en las diferentes tareas del supermercado. Comisiones, pues comisiones podemos encontrar desde Gobernanza, la comisión de compras, la comisión de obras, informática, comunicación, administración, equipos y personas, que es como un, un recursos humanos, pero uh, dentro de la economía solidaria. Y luego eh, es muy, muy, muy importante las figuras de, de, de la coordinadora. ¿vale? Las personas coordinadoras tanto dentro de estas comisiones, que suele, son personas, eh, personas no profesionales, pero que tienen un nivel de conocimiento más alto que el resto de sus compañeras y compañeros y que ayudan a, a la puesta en marcha de, de acciones y, de, y del futuro supermercado. Eh, la participación es la base de nuestro proyecto. O sea, sin participación eh, se nos cae todo el modelo. ¿Por qué? Porque cada cooperativista tiene que hacer tres horas cada cuatro semanas en tareas del supermercado. O sea, nuestro modelo funciona, porque cada, de la, cada una de las casi 900 personas va a tener que desarrollar tres horas de tareas cada cuatro semanas en, en el futuro supermercado. ¿Cuáles estas tareas? Pues todas las que se puedan ocurrir en un supermercado. Desde descargar, reponer, cobrar, limpiar y así eh, preparar toda la mercancía, comprar un, una barra de lomo, cortarla finita, envasarla y, y, y tenerla preparada para ella. Eh, si voy muy rápido, seguramente que lo estoy haciendo adrede para tener un impacto y luego que nos quede un poquito de tiempo para las preguntas. No me quiero comprar, comer todo lo que es la sesión. ¿Cómo va a funcionar el súper? Eh, amplio, amplio horario de apertura. Estamos barajando ahora mismo un de 10 de la mañana a 10 de la noche, de martes a sábado. Abriríamos hasta mediodía el domingo y el lunes este tipo de proyectos los, los utiliza para hacer inventario. Como ha dicho bien Romy antes... La, la estructura financiera de este tipo de proyectos es, es totalmente básica, es básica. Si, si no tenemos un control de lo que tenemos, no sabemos lo que tenemos que pedir. Con lo cual, eh, aquí el, el control financiero y el control económico es fundamental. Eh, en el futuro supermercado habrá una mayoría de productos ecológicos, pero no solo ecológicos, sino también convencionales. Por aquello de la inclusión, por aquello de que no todas las personas han, se han iniciado en el, en el consumo de productos ecológicos, eh, hay una gran parte que han iniciado por la fruta, la verdura, pero todavía la gran mayoría de la población está en los productos convencionales. Creemos que, que haciendo este mix eh, lo vamos a tener más sencillo y, la, y hay personas que, que todavía consumen eh, productos como papel higiénico, como dentífico, que son convencionales y poco a poco pues, eh, van a ir cambiando su, su orientación del consumo. Es muy importante también nuestra política de compras. Nuestra política de compra es una política de compra responsable y son seis criterios los que, los que nos basamos. El impacto, el impacto medioambiental de, de la producción, la cercanía eh, de, del producto, que, que haya estado en una producción ética, que los salarios sean, sean justos dentro de la empresa a la que nosotros le, le pedimos, que, que cubra las necesidades de, de nuestros cooperativistas y una herramienta muy importante es el precio. Nosotros nos hemos dado cuenta con los años de trabajo en lo ecológico que el, lo, el precio es una barrera en este tipo de productos y, el, y en la gran mayoría. Entonces, tenemos que ser muchas cooperativistas, comprar a partir de palet, a partir de palet los precios se mm, desploman y si compramos para muchas personas y asumimos entre todas la, las tareas, pues mm, los, los precios son... Muchísimo, muchísimo mejores para, para todos y, y para todas. Eh, el proyecto y el supermercado solamente será para cooperativistas. Las personas, solamente si eres cooperativista, puedes comprar dentro, dentro del supermercado. Y, como he dicho antes, simplemente con una inversión de un pago único de dineros de capital social, que puedes incluso eh, pagarlo en, en varios plazos de 25 euros, eh, eh, te sumas ya al proyecto. Es un proyecto... Con, es básico que sea sin ánimo de lucro. Esto, eh, desde el principio nos lo habíamos planteado. En el momento que tengamos beneficios, los beneficios se reinvertirán para, para que tengamos mejores condiciones, eh, para que tengamos un supermercado más moderno y mejores, y mejores precios en los productos. Y este tipo de proyectos son cooperativas de, de ahorro directo. ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que el ahorro te lo llevas en tu compra. O sea, según sales por la puerta, aquí no hay reparto de dividendo a, a, al final de al final de año, como, como en otras cooperativas, sino que los beneficios se reinvierten en, en, en, en los precios de, de los productos. Eh, los retos a, corto, a cortísimo plazo es la puesta en marcha del supermercado cooperativo y participativo La OSA. Eh, esta mañana hemos estado en una reunión maratoniana de más de tres horas con el ingeniero, eh, viendo lo que son las primeras ofertas de las constructoras. Esto va por varias rondas. Ya tenemos las primeras ofertas, esta mañana hemos desestimado a cuatro de ellas, hemos valorado determinadas partidas, vamos a la segunda, eh, a la segunda ronda, con la intención de que a principio a lo largo del mes de, de julio nos pongamos a, a construir el, el supermercado. Además, estamos eh, ahora mismo eh, en un plan de crecimiento bastante bastante ambicioso de nuestra comunidad. Como he dicho, somos casi 900 cooperativistas, pero queremos abrir con 1.500 cooperativistas. Con lo cual, todo esto es un plan de captación que ahora mismo está, está coordinado por, por, todo, por, por un grupo de cooperativistas de unas 35 personas, que yo ahora mismo me estoy saltando una, una reunión, que en cuanto acabe con vosotras tengo que ir a, a, esa, a esa reunión. Eh, es muy, muy importante... La viabilidad económica del proyecto, lo tengo aquí apuntado, Romy lo ha dicho varias veces, de verdad, si no estamos vivas no podemos transformar. eso es la primera ley que tenemos que tener. Por supuesto nuestros valores están encima de la mesa, para eso está el balance social, para ir mejorando nuestros valores, pero eh, esto es un proyecto económico, es un modelo de vida. Si no estamos vivas, como vuelvo a decir antes, no transformamos la sociedad. Es muy importante que nuestros proyectos sean viables, económicos, eh, otro de los retos a corto plazo es incrementar el número de supermercados cooperativos y participativos en la ciudad de Madrid además de nosotras están Supercop y BioLibre que, que también quieren poner en marcha eh, eh, eh, sus supermercados cooperativos y que sepáis que ahora mismo es el boom de, de los supermercados en España o sea, eh, tenemos en Cataluña tres supermercados, esta mañana está hablando con la gente de la Freisa en Mataró eh, Supercop BCN en en SANS y, y, y también eh, proyectos que están surgiendo en Navarra, proyectos que están surgiendo en Palma de Mallorca. Hay ahora mismo como unos 10, 12 proyectos de los que nosotros somos, por así decirlo, las consultoras. Nos llaman periódicamente, tenemos reuniones como la que, como la que estamos ahora, un poquito más despacio espacio para, para, que, para que ellas vayan tomando los pasos y vayamos cooperando para, para transformar. Eh, tengo un montón de cosas más que decir, pero creo que ahora mismo son las siete y media, no me quiero saltar muchísimo ni el horario y bueno, pues simplemente animar a, a todos y todas los que estáis al otro lado de la pantalla en que creáis nuestro proyecto wwwcooperativalaosa.com, ahí tenéis la mejor información y Ahí lo compartí Muchas gracias, Romy te da una, una pregunta antes que venga que quieren saber cuál es el software libre que están utilizando Odo O d o o cómo Odu, se dice ODO. en español O d o o Odo, -o. Odo -o. perfecto después también eh, estoy en ese proyecto estoy bueno yo estoy en Cádiz y estoy en ese proyecto también empezando Espero poder preguntar a los cosillos en algún momento. Un saludo. Así que, bien. más que también, exactamente. En Alcorcón el otro día hubo un, un grupo que se puso en contacto con nosotras y le remitimos, seguramente que están al otro lado de la pantalla. Eh, bueno, Food Cop, que cualquier cosa, también el documental en la OSA lo tienen, en dos ecológicos ecológicos si lo quieren adquirir, también está. Es el, el, es el mejor comercial y además dura 97 minutos y no 15 minutos atrás ya como he ido yo. Entonces, creo que es una... Nosotras ahora mismo acabamos de, de, de sacar nuestro food cup, ¿vale? Vamos a hacer en capítulos lo que es la historia de la OSA. Ya tenemos el primer capítulo, os animo a verlo, está colgado en, en, en YouTube. Y, y también este o sea, este tipo de situaciones son muy, muy, muy importantes para que al otro lado las personas vean que somos realmente una alternativa a los... Eh, supermercados convencionales tipo Mercadona, Carrefour o sea, esto es un supermercado un supermercado puro y duro con sus góndolas, con sus sitios de frío su carne, su pescado sus su graneles eh, nada más. no sé si hay alguna pregunta más yo contesto algo que estaba por ahí que una persona, eh, Marina, que me gustaría dar trabajo a personas que estén en exclusión, pero no sé muy bien si puedo unir a otras empresas, proporcionar más esta actividad. Como decíamos, hay formas jurídicas de la economía social, como son las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, que dan, digamos, respuesta a esto. Una de ellas, por ejemplo, es el Secretario Gitano, o mismo hay experiencias como el Foreto, el Por Hoy también, una empresa, o mismo Cear que está sacando su empresa de inserción, así que, se está abriendo como un mercado laboral y de proyectos dentro del marco de la economía social que están trabajando con este tipo de personas así que Marina no sé si te respondí y alguien también preguntaba si había ayudas para emprender dentro de la economía social si sí hay a nivel autonómico de estructura de gerencia etcétera ciertas digamos condiciones y están en tiempos digamos en ciertos tiempos se abren unas y otras durante el año otras formaciones, subvenciones y ayudas. Eh, otra pregunta. ¿Habría alguna posibilidad de hablar de tu proyecto en Colombia? Envíanos un mail y conversamos, si no, siempre hay redes para derivar. ¿sí? Somos sinceras. Es el siguiente, que sepáis que es el, que, Perdona, que es que me he olvidado muchísimas cosas. No es que me he olvidado. Por favor. El tiempo es el tiempo. Es que el salto que quiere hacer el proyecto ahora es, es América Latina, Sudamérica, como lo queramos Eso. llamar. Nosotras estamos, cantidad, súper ilusionada porque creemos que el cooperativismo es muy potente en ese, lado de, en ese lado del mundo y creemos que la idea de un supermercado cooperativo y participativo, si funcionan en situaciones eh, menos halagüeñas como, y tan capitalistas como en como en Occidente, o sea, creo que en Sudamérica puede ser una auténtica alternativa con el cooperativismo, tal y como está desarrollado. por lo Que sepáis que va a haber una proyección pensada para, para Sudamérica y primero ahora en el área de, de Uruguay y dentro de poco en el área de Chile. Nosotros estamos invitados al área de Chile por la gente de Francia, que es lo que lo organiza. Sí, Perdona pero... que te no, no, es que iba a decir justo lo de Latinoamérica, porque el otro día eh, pasé por la tienda y me puse a hablar con Tomás, otro compañero del proyecto, y me contó lo de Latinoamérica, así que, eh, a ver, entendamos que también con todo lo que está sucediendo, damos cuenta que es un modelo alternativo de consumo y, y es necesario, ¿no? Como empezar a, a consumir de lo local y, y realmente ser conscientes de... De la, de la soberanía alimentaria, como también de, de educarnos en el consumo de nuestra alimentación, ¿no? De comer en estación, que no podemos comer plátanos de Ecuador, aunque sean muy ricos, o mismo tomate no se consume todo el año, o sea, lo que decíamos, la economía social solidaria no es solo desde mi momento de emprender, sino también empezar a, a transformarlo desde nuestra cotidianeidad, ¿no? Desde nuestro día a día como personas responsables, y, y entendió que la economía, como empecé diciendo, no es aislada, la economía es todos los días nuestra, son la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces empezar a cambiarlo de, como decía Villa, ¿no? la transformación es porque estamos vivas y es de a poquito, ¿no? Pero, nada, era un poco eso, y, y, este, y este proyecto de La Osa la verdad es interesante porque todo el proceso que tuvo de crecimiento desde, desde una iniciativa de la economía social, como decíamos, ¿no? Social y Solidaridad de Madrid, que empezó, digamos, como un grupo de consumo, su tienda, y hoy por hoy la, el salto a escala que da de supermercado cooperativo, y entendiendo que es una herramienta de respuesta para la comunidad ¿no? tan importante como es el consumo de, y nuestros alimentos. Y eso, y como vemos, decía Villa, ¿no? no solo hay un supermercado operativo, sino que hay muchos que intercooperan, o sea, la OSA se hace hoy por hoy por la, por la intercooperación que empezó en el Louvre y que FoodCop tuvo con el Louvre en París y acá se están ayudando de forma, digamos, entre las diferentes comunidades. Así que como ven también... A nosotras nos, nos financia la banca ética, las que has dicho tú, FIARE, COP57, Triodos, Con lo cual, eh, todo lo que, la cooperación va en nuestro ADN y, y tratamos de, de cooperar para, para transformar. Así que... Um... No sé si hay más preguntas, dudas, sé que fuimos muy rápido y, y el tema virtual también, estamos todas aprendiendo de esto. Eh, cualquier cosa, como tanto las personas inscritas, tenemos un mail, vamos a mandarle las diapositivas, le vamos a mandar también todo lo que mencionó de la OSA Villa, que lo van a tener, y ahí van a tener el mail de contacto nuestro y cualquier cosa, Inma, Dolores y Fran, también las que nos conocen atrás de ellas, nos podemos ir en contacto, y esperemos también a ver cómo podemos seguir y, y ver que cuenten con economistas, como sí, el para, para próximos pasos. ¿Sí? No sé si Ima, Fran y Dolores quieren cerrar con algo, bienvenidas, y muchas gracias nuevamente por el espacio y toda esta colaboración que hemos hecho. A mí, durante toda la jornada, la frase que se me venía a la cabeza es gotas pequeñas de agua forman océanos. Y, y yo creo que estamos en tiempos de, de cambios, de transformación, donde al, algo está cambiando, donde se habla mucho pues, de lo social, del compromiso, de la equidad, de la cooperación frente a la competencia, de la importancia de lo local. ...de tomar conciencia, de transformar, yo creo que entre todos y todas vamos formando esas pequeñas gotitas de agua... ...y entre todos y todas podemos formar océanos, así que bienvenida a todas estas iniciativas y, y de, por parte de la Concejalía de Juventud... ...pues agradecer eh, vuestra implicación eh, también al Cores y a la OSA por contarnos mm, la experiencia y esperemos que no sea la única ocasión donde podamos hacer algo conjuntamente. Muchas gracias. Sí, yo también me quiero, me quiero sumar ¿no? a los agradecimientos que, de Inma, porque sobre todo que a Romina, ¿eh? que, ha, que has puesto una cuestión muy compleja, de forma clara y en muy poco tiempo, y a Villa, que no sé si me permite esta informalidad, sin conocerle, llamarle. Pues, sí. no. pues, pues deseando toda la suerte del mundo, ¿no? y, que, y que iremos por allí, iremos por allí a, a la OSA, a, a comprar. además creo, creo que, que bueno desde, desde hace ya desde hace ya muchos años ¿no? desde que empezó todo el proceso de, de desindustrialización en, en lo que sea, Europa Occidental y en Estados Unidos pues el, la cohesión social no y la, la, la digamos eh, el bienestar de los trabajadores y trabajadoras en, pues, en estas zonas del mundo se ha visto muy resentido y este tipo de, de iniciativas, este tipo de proyectos se encamina a recuperar ese ese, ese bienestar perdido o que se ha visto resentido en estos, desde hace 30 años, pero especialmente en la última década. Muchas gracias. Bueno. Nos despedimos, van a recibir un mail con toda la información, así que seguimos en contacto y próximamente otro encuentro más práctico y a trabajar con, con las ideas de emprendimiento, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Ha sido un